Vamos a colocarla en pantalla de una vez. ¿Está usted de acuerdo con que mañana inicien las clases semipresenciales en todo el país? Esa es la pregunta. Háganos el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que ya saben, en el camino le leeremos su opinión o su respuesta. A esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que mañana inicien las clases semipresenciales en la República Dominicana? ¿Eh? ¿Qué te parece? Qué terrible. No entiendo eso, amado, ¿no? Mm. El COVID creciendo y abriendo las clases. Así mismo es. ¿Cómo se Es explica? que el dominicano es al revés. El, el ministro y salud pública. <risa> el dominicano. En la representación. <risa> bueno. Vuelta a clases semipresenciales a partir de mañana en todo el país. A pesar de la alerta epidemiológica, sigue en pie el regreso general a clases. El Ministerio de Educación continúa trabajando en el acondicionamiento de las escuelas de cara al regreso general a clases semipresenciales mañana martes, aunque la positividad del COVID-19 sigue en aumento. El ministro Roberto Fulcar ha reiterado que la decisión de ampliar el retorno a todos los municipios obedece a las conclusiones y recomendaciones del Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública, que son quienes rigen en materia de salud. Mientras que la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, asegura que es necesario el retorno a las aulas de manera semipresencial el Colegio Médico Dominicano reitera eh, su desacuerdo con esa disposición. Sobre todo en estos momentos en donde hay un rebrote del coronavirus, la ocupación hospitalaria ha aumentado, así como los pacientes en cuidados críticos. Las autoridades han sido enfáticas al establecer que la disposición es voluntaria y que los padres no están obligados a enviar a sus hijos a las escuelas. En, torno, en tanto que varios, eh, varios, eh, varias corrientes magisteriales de la Asociación Dominicana de Profesores ADP solicitan reevaluar la decisión de la apertura general de la docencia, sobre todo en las demarcaciones que registran una alta tasa de positividad. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a ver. No sé si tenemos audio con esas imágenes. No tenemos audio. Ok, adelante, Yerjan, la antigua. Miren, yo quiero que, por favor, el equipo de producción me coloque ahí el, una de las principales que colocaron temprano, que, es, que habla sobre la ocupación de camas. ¿De la UCI? Sí, dice, ocupación de camas sube a 79% en UCI y a 68% en cuidados intensivos. Dice que es en el Gran Santo Domingo. Si la tenemos, muchachos, la podemos colocar... Para, la que, para que la gente vea lo que es una contradicción olímpica, olímpica, de parte del gobierno de la República Dominicana, llamar a clase. primero. Primero, porque se supone que ya el año escolar está terminando, estamos hablando de a menos de, de dos meses, un mes y algo, ¿verdad? Míralo ahí, dice ahí... Los hospitales están llenos, ambulancias y sillas son usadas para atender pacientes, pero hay otro que también habla de, de un 79% y un 68% de ocupación en el Gran Santo Domingo. Parecería que detrás de esto de, de educación hay algo. Yo lo que no sé decirle qué, porque como, no sé honestamente, porque nadie va a comprar libros, nadie va a comprar uniformes, ¿qué es lo que hay? Total, la comida la están mandando a las escuelas. Es que ¿Quiénes serán que están presionando a las escuelas y así es sucesivamente a las casas? Yo honestamente no entiendo lo que sí, algo no hay bueno detrás de esto El presidente ha dicho que no es obligatorio Claro que en este país, presidente, parece que usted tiene que despertar Nada es obligatorio eh, O sea, la gente tiene derecho a decidir Y efectivamente yo no voy a enviar mis hijos a la escuela A mí nadie me va a obligar a enviar mis hijos a la escuela Porque primero... Yo lo que entiendo quizás es que están buscando justificar la inversión de casi 6 mil millones de pesos. Señores, miren, eso da pena. 6 mil millones de pesos aproximadamente en pagos de medios de comunicación. Y esto parece una contradicción porque yo estoy hablando de un medio de comunicación, pero es la verdad. Señores, miren, casi 6 mil millones de pesos en medios de comunicación, en emisoras, por ejemplo que tú ni sabes que existen y tú pasas por ahí y escucha, que tienen puesto ahí la, la, la, la clase. Una aberración lo que, lo que ha sucedido aquí, eh, parece parece que utilizaron este año escolar para pagar favores políticos a medios de comunicación que apoyaron la campaña. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Ojalá en cuatro años o en ocho años estemos investigando ese tipo de casos. De todas maneras, mi sugerencia no manden los niños a la escuela, no los mando. Es una posición mía particular de ya en la antigua, porque entiendo que estaríamos refrendando el interés aparentemente de Roberto Furcal y del propio gobierno de tapar algo que hay por ahí o de seguirle o seguir con un negocio que hay por ahí que ahora mismo, lamentablemente, nadie está investigando y que nadie va a investigar. ¿Por qué? Porque son 6 mil millones de pesos aproximadamente lo que se están eh, embolsillando los medios de comunicación y a usted la información que le llega o que le va a llegar es muy mínima. Bueno. Adiós, que reparta suerte. Carolina. Bueno, la verdad es que uno no sabe qué pensar, ni el por qué, como bien decía ayer, ya no sea, ¿Qué es lo que motiva? Señores, amigos televidentes, vamos a plantear esta siguiente pregunta. ¿Qué es lo que motiva? ¿Cuál es el impulso que hay detrás del Ministerio de Educación, del Gabinete de Salud, de la Primera Dama, de los sectores gubernamentales que están trabajando para que sean las aperturas de las docencias en el día de hoy o mañana? Ma mañana. A partir de 25, mañana. Señores, pero es que esto es raya en la locura, o sea, cuando vemos a un presidente de la República motivando, eh, dirigiendo los esfuerzos a que se hagan eh, todas las, posto, todas las o sea, todo lo posible para que los ciudadanos se vacunen por el alto brote que se está dando en la República Dominicana. Cuando vemos que las ocupaciones están en un porcentaje alto. Cuando estamos hablando de que estamos a ley de tres o cuatro semanas para que cierre el año escolar. Y que tenemos que todos los meses, todo el, el, el año escolar, completo fue eh, virtual. Otra de las cosas que te dicen que es opcional, entonces ¿para qué? ¿Para qué? Tengo como un, un feedback aquí muchachos. O sea, ¿para qué? ¿Para qué está el Ministerio de Educación diciéndole a los padres que manden a los muchachos a la escuela? Ellos te hablan de un protocolo que, ni, que nunca han usado, que nunca se usó siquiera cuando los maestros fueron ellos... A los centros, a las aulas, que recordemos nosotros el, el brote que se dio con los docentes. Están hablando de un protocolo que ellos saben que no existe, porque ni ellos lo cumplen. Están hablando de un protocolo cuando los centros educativos no tienen agua. ¿Ustedes creen que es verdad que van a llevar gel a todos los centros? Que va a haber jabón, que, van a, que va a haber alcohol que los niños van a tener su mascarilla. o sea, lo que hace falta, lo que se necesita en la República Dominicana es que los muchachos lleguen a las escuelas para entonces nosotros acabar de, de llegar a un punto de quiebre con el, con el tema del COVID y el contagio, teniendo en cuenta que los niños, yo, yo creo que la televisión, creo que, teniendo nosotros en cuenta que los niños son los principales propagadores, que generalmente no manifiestan síntomas y que llevarían este virus a las casas, pero vuelvo y pregunto, cuál ¿tú no sabías responder? No, ¿Tú no, de verdad que... Yo tampoco sé, o sea, yo pregunto que cuál es la motivación, cuál es la necesidad. Que debió explicarlo ¿Por, ¿Por qué buscar movilizar cientos de miles de niños a los centros educativos en momentos como estos, donde hay un repunte? de este bendito virus en nuestro país, donde estamos hablando y tengo que repetirlo, estoy diciendo lo mismo porque es que no cabe en la cabeza de un ser humano pensante y los padres que, que nos están mirando, o sea, no cabe en la cabeza de un ser humano pensante decir que me faltan tres semanas o cuatro semanas para cerrar las escuelas y que yo voy a mandar a mi muchacho a un centro educativo donde hay un repunte del COVID, donde lo que sí se ha debido de hacer es, Trabajar en los centros educativos, habilitar, adecuar las aulas, que no se le ha pasado una mano, que hay muchas de ellas que están en condiciones pésimas, terribles, porque se supone que hay un mantenimiento anual que se le da a las aulas y siquiera han hecho a, eso. han hecho. Miles y miles y miles de millones de pesos. Y hoy a la fecha, amado Yerjan Francia, amigo televidente, el ministro de educación continúa improvisando en nuestro país. Pero hace dos días, el viernes, el jueves, él decía que no estaba seguro de si se iba a aperturar por lo que estaba pasando. Entonces hoy el discurso es que mañana vayan para los centros. ¿Tú no entiendes esto? Bien. Bien, muy bien, gracias eh, Carolina. Buenos días Francis, ¿qué tal? Buenos días Amado, buenos días Carolina. Bueno. Yerjan, amables televidentes, bendecido día. A Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Saludar a tanta gente que nos vimos en el fin de semana y que nos mostró su aprecio y que le gusta el programa. Saludo a todos, gracias. Adelante con el tema. Ah, bueno ellos no se están dando cuenta lo horrible que le está quedando el libreto. Porque hemos venido de unas etapas paralelas a la lucha contra el COVID y una paralela a la búsqueda de motorizar la economía del sector más poderoso de la educación conforme se han inventado cada una de las etapas. Con la excusa de educación, de que no se pierda el año escolar pero yo me pregunto no se ha evaluado la implementación de un sistema a distancia y virtual que debiera ser la mejor experiencia para alcanzar satisfacción de los objetivos de la educación pero si se ven alrededor todo lo que encierra, lo que entraña el gasto o la inversión que debe hacer el ministerio, nos damos cuenta que todo es una infraestructura económica que lo único que le importa es que el 4% sea distribuido entre ese mismo grupo. Se lo están distribuyendo porque, como todos sabemos, mientras estamos en estábamos en cuarentena, Conociendo el COVID, conociendo las implicaciones del COVID, también adentrándonos al proceso de apertura posterior, hemos visto que lo que ha sido un gran negocio de la educación, lo tenía totalmente eh, ocupado. Y cada vez que se reúnen vienen con una nueva temática, pero para el área de educación, pero que entraña mucho dinero, incluyendo... Que no me canso de decirlo, que el sistema de Naciones Unidas aquí, como en todos los países, se supone que es una oficina de cooperación a los países miembros de las Naciones Unidas. Y en esa relación, nunca en mi vida había escuchado que estos sirvieran de asesores para hacer una compra de equipos para la educación y le costara al Estado solamente por estar ahí 13 mil millones de pesos. Carajo, pero ¿qué es esto? ¿Qué repartición tan burda en, con excusa de la educación para mí? Por eso he dejado de lado en mi comentario que vayan, porque este sería el otro libreto que le está quedando mal, y no se lo mando a decir con nadie, de saber que apenas estamos a un mes de concluir las clases traerlo por las greñas con un saldo ayer de 1.044 infectados, con cama de UCI ocupada, con todo esto, saber que Luis Rosario dijo aquí que quienes se están infectando son los jóvenes, sí. los niños, los de menor edad, miren, yo no, yo no tengo, eh, gracias Francis, yo no tengo una respuesta a la pregunta de por qué hay que ir a las clases semipresenciales. Tampoco voy a hacer esfuerzo, no me voy a hacer un quebradero de cabeza tratando de desentrañar porque uno no es adivino. Allá Fulcar y su, y su plan. Quizá tenga razón Yerian cuando plantea que para justificar los 66 mil millones de pesos. Quizá tenga razón Francis que para... Justificar el uso del 4% del presupuesto de este año eh, Quizá ambos tengan razón o no tengan razón Pero de que lo único que podemos nosotros eh, entender De lo que está pasando es que hay algo que en definitiva es muy fuerte Y ha decidido que las clases sean semipresenciales Fíjense que ni siquiera es obligatoria la presencia ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Miren, ante la locura de las autoridades en este sentido, que ningún padre mande a sus hijos a la clase. Yo sé que hay mucha gente que dirá, bueno, pero yo tengo un problema con esos muchachos, teniéndolo en la casa, yo no puedo atenderlo, no tengo quien lo atienda, se tienen que quedar solos, yo prefiero que vayan a la escuela, sí, pero usted prefiere que vayan a la escuela y no se queden en su casa por esas circunstancias que usted tiene, pero a la larga podría ser mucho más grave y doloroso lo que pudiera sobrevenir de esa decisión. Entonces, yo lo que pienso es que padres sensatos, que entienden que lo que se está haciendo tiene toda la apariencia de estar mal, que no lo manden. Sencillamente, no manden sus hijos a la escuela y olvídese de, olvídese de Ya esto se está ¿De terminando. De que, para discutir con. Dejemos. Es como esa chilapa. Sí, no vamos, ¿qué, es lo que, qué, qué, vamos? ¿qué vamos a, a pelear? Ya te entendí. Exactamente. Entonces, no lo manden nada y evítese un problema porque realmente uno uno entiende este uno no entiende la, la, la contradicción de la decisión es contradictoria totalmente porque recién acabamos de presentar un titular que dice las condiciones en que están en el gran Santo Domingo por ejemplo sí. eh, no, no hay tan tan poca disponibilidad que las atenciones se están dando en las ambulancias Dios mío Oye eso, en las ambulancias se están dando las atenciones de la gente que va con problemas. Entonces, ante una situación así, ¿cómo yo, te va a abrir la casa? Yo clase? vi unos ventiladores que está vendiendo, es decir, unos abanico. No, no, ah. de, de en la farmacia. Me imagino que hay gente que ha tenido que comprar de esos ventiladores. Dice Cruz y sí. no yo, Cruz y Minian, el doctor Cruz y Minian. ...que es una voz autorizada de la República Dominicana... ...que hay gente que fue que el primero está, que se enfermó sí, grave... ...no, y que estuvo sí. grave... ...que hay gente que se está muriendo por falta de camas... ...dijo él... Eh. ...eso está ahí, eso está en los titulares también... Eh, ...que hay gente que se está muriendo en la República Dominicana... ...por falta de camas... ...él es medio espavientoso también, pero... ...carajo, ...bueno, situación. pero para, si para una cosa le creen, para la otra también tenemos que creerle... ...ese es el <ríe> problema de este país... Eh. ...entonces, con relación a todo eso... ...yo realmente estoy sorprendido... ...por ejemplo... A la gente que nos está viendo, haga este ejercicio y pregúntese. Póngase de pie primero. Sí, si, eh, si póngase de pie y pregúntese. ¿algún, ¿Alguien ha hecho algún, alguna investigación sobre la cantidad, el porcentaje de estudiantes que está asistiendo a los municipios que ya se han abierto? Actualmente, tú dices. Sí, lo que están actualmente. ¿Alguien ha hecho no. ese trabajo? No, no. ¿Lo ven? No. Ni siquiera los periodistas están interesados en hacerlo ahora. Cuando hablan aquí, te pues de seguro que yo sí lo voy a hacer aquí en San Francisco de Macorís sí. y en la provincia, pero en ninguna parte del país. Fíjense ustedes que ya tenemos más eh, un tiempo ya abierto sin presencial en, en 48 municipios. Y nadie ha hecho un reportaje de la cantidad de estudiantes que está asistiendo. Pero aquí en Macorino hay, en la provincia. No, de Bacu, por eso, no no, no, hay... por eso. No, Pero yo digo, abran... por ejemplo, por ahí 48 de, de los 152 municipios que tenemos, hay 48 que ya están prese, semipresencial. Mira, nadie ha ido a esas escuelas a ver cuál es la condición, nadie. ¿No le parece extraño tengo, a usted? Tengo el dato. Dime que son seis, casi 6 seis mil millones de pesos, Francia, en publicidad. ¿Cuánto? 6 mil millones de pesos. ¡Susantísimo! Oh, Mira, tengo, para usted tengo el dato. De, claro mil, que... de, mi, de lo que había dicho, el 1044 infectados de coronavirus en el día de ayer, es decir, eso fue domingo. Mm. 324 pacientes están en la unidad de UCI. ¿Y ese grupo? De ese grupo. O, o de la, no, no, la de, la, de la totalidad, ¿De de la, porque la frecuencia de, de, de pruebas arrojó 1044, incluyendo que el porcentaje aumentó, que la positividad está dando un 20.84%. Altísimo. Es decir, quizás cuando estuvimos los puntos más altos eran cuarentena y no, y andábamos, no, llegábamos, y a no llegábamos a 20. No llegábamos ahí. Una ¿no? eh, ¿Eh? de las cosas eh, aquí en San Francisco de Macorís que debemos de destacar y dar la información es la posición que ha asumido la ADP. O sea, es un, un rotundo no a lo que es la semipresencialidad. Tenemos, tenemos acá a Sisto Gavín, de hecho declaraciones que daban el día de ayer, me parece, Robert Vargas, eh, Robert Frías, sí. en torno al inicio de la docencia, le hace el llamado a los maestros, a los padres, a que no envíen sus muchachos porque en San Francisco y la provincia no habrá docencia semipresencial. Es una oposición que se eh, que asume la ADP en la provincia eh, No sabemos en los otros pueblos, en la capital Vemos a una ADP, a una asociación dominicana de profesores Que está cuasi muda Calladita o sea, La señora Xiomara Calladita No dice del PRM. esta boca es mía Xiomara Guantes, Xiomara Guantes. Tú lo decías, Amado, aquí Pero si no. esa señora no fuera del PRM El país estuviera aprendiendo Claro, entonces ahí tuve que la gente que dirige... A veces tiene un comportamiento doble, para no decir doble moral, porque... todo es según el color Exacto. del cristal. Y eso, o sea, es esa sí. es la represa... atención, maestro. Esa es la representante que ustedes tienen en el gremio. O sea, no lo está protegiendo, no, no lo está cuidando, está calladita para que los muchachos, ustedes, señoras, pero los maestros son personas casi envejecientes, son gente de la tercera edad, la mayoría enfermos. Mira, lo lógico, lo lógico fuera lo llevarlos a arriesgarse, fuera. por Dios. Lo, lo lógico fuera que ella o, o no asumiera eh, ningún compromiso gubernamental o por el contrario que renunciara, que renunciara debe Como de dice de Alberto renunciar. Durán aquí Alberto Durán me dicen Cue que renunció cuestión de que... Un... pero por eso no porque ya él está en el gobierno era un dirigente pero de la, la ADP, renunció se renunció el, a la ADP el. Pero me dicen que dejó su gente ahí Pero allá allá, porque por eso que te estoy preguntando Porque te conozco, o sea, tú, tú pones eh, En comparación Lo que yo estoy diciendo de Xiomara Y de Alberto, Ajá. Alberto dejó El cargo de la ADP porque está nombrado Ah, no sé todavía Pero pero tiene, por ejemplo, su esposa, está no, nombrada eh, eh, eh, No, eh, no, me, me, me, me refiero a que dejó gente dentro de la ADP que, que es lo que ellos dirigen Ahora bien, su esposa está nombrada eh, yo no te puedo decir si Alberto Durán está nombrado Si sí sabemos que eh, parte de su familia sí está, tengo entendido que un hijo es técnico Entonces parece contraproducente Que él esté contrario a, a, a los intereses de, Naturalmente cuando, de su esposa Cuando ah. alguien asume una posición Que pudiera resultar eh, sí. eh, Contraria a, a, O enfrentar intereses En el futuro esa gente si es honrada lo que tiene que hacer es abandonar esa posición para evitar eso Lo que sí. está pasando con Xiomara si Guante en este momento Pero no se sorprendan de nada porque si ustedes se han dado cuenta Yo no sé si ustedes han visto la prensa nacional el, el, el fin de semana no, eh, no La marcha de... verde entera Ajá. está nombrada y lo, y, y lo malo de eso no es que lo hayan nombrado Es en el puesto que lo nombraron a la gente de la Marcha Verde, ahí no está... Un salario de 20.000 dólares. ¿Cómo se llama? La de las tres de causales, 100. la señora peladita. Bueno, te voy a buscar los nombres ahora. No es eh, vale. una de las tres causales. Es una que murió. Señores, miren. Sí, qué peladita. Y lo grave del caso de eso no es que lo hayan nombrado. De los 200. Es donde lo nombraron y que lo tenían calladito. O sea, eso no lo, pas no lo hicieron público. Nombraron a todos esos dirigentes de la, de la Marcha Verde, señores. ¿Mm? Lo nombraron calladito y por casualidad alguien investigando encontró un nombre ahí y entonces siguieron buscando y lo encontraron a todos de la Marcha Verde. Eso es peligroso porque entonces la gente termina no creyendo en los movimientos sociales que tanto beneficio le han dado a este país. Por ejemplo, mí, a mí me parece que la Marcha Verde cambió eh, eh, eh, el ritmo que llevaba la República Dominicana, igual que lo del 4%, pero tú dices sacude... todo y tú lo englobas a todo. No, de hecho, si fui yo, yo sacude... que mandé la información al chat, eh, hay dos. No, no, no, no, no, si... hay más de seis. Si tú sacudes de la de no cabeza. Pública... Pero la marcha verde no son seis. No, Oye, pero, pero era la cabeza. Si tú sacudes la, la nómina pública de este país, ahí caerán algunos demócratas, defensores del pueblo, dirigentes comunitarios, eh, revolucionarios. Porque este es un país donde todo el mundo quiere un chin de la mm -hmm. testa nacional. Por ejemplo, por, va, va, son, son injustos. ¿Por qué no los reparten entre en el país? Y es, es, es, llegan a los a lo demás espacios. Bueno. Porque, oye, es un grupito de, de popis que, que, que anda, está al lado de Milagro. Por ahí andan una información. Bueno, pero tú te refieres a los comunicadores también que a lo, se están vereciendo. A famosa, Déjame las famosas nuevas a bocinas. A la nueva bocina. sí, Yo le voy cambio, a contar ¿verdad? más de seis ahora mismo. ¿Cómo es? Eh, le voy a contar más de sed de la marcha verde que Ya sigue con la marcha verde Yo tengo la nota de prensa aquí de Jonathan Lidiano Magisterio eh, de la seccional Acá en San Francisco Natalia Mármol Donde ratifica la Ahora, docencia de esas cosas culpables es ya. La imagen mandé, la mandé Muchachos, ahí está la nota de prensa eh, Ya formal de la ADP aquí en la provincial Donde dice Nuestra seccional ratifica la no docencia presencial Ni, semi, ni semipresencial En ningún centro educativo de este municipio por razones ya publicadas. En ese sentido, el Comité Ejecutivo Municipal orienta a todo el magisterio a seguir laborando virtual desde sus hogares a partir de este martes 25 de mayo. Esto implica la no asistencia a los centros educativos. Esta es la nota de prensa oficial de la Asociación Dominicana de Profesores en la provincia, ratificando la no docencia presencial. No si no no hay... Totalmente. No va a haber clase. Atención, los padres, los maestros. No hay docencia semipresencial a partir de mañana Saludo muy especial a Luis Mi amigo Moreno por allá Que también es maestro y una persona con condiciones de salud mira, ¿Se imagina que Luis vaya a un centro educativo Y que se contagie del COVID? No. Ni Fulcal, ni Xiomara, ni Abinader Ni nadie le va a reponer la vida Mira, no, es eh, Yo creo que deben de poner Un poquito de atención a lo que Significa Llegar a esta etapa en virtualidad Por la educación Sabiendo que hay una deserción eh, porcentualmente alta, no todos están asistiendo a clase, aún aún virtual. virtual. Que si ponemos en condiciones eh, la totalidad de lo virtual, más lo que están asistiendo en los ¿Vale? lugares que está semiperiodista, la, las clases vitales no son fáciles. Tú sabes lo que dicen, que se pare, parecen sesiones espiritistas. José, tú estás ahí, si tú estás ahí, háblame. <risa> Sí, porque es haciendo un esfuerzo para poder controlar la asistencia y eso tiene que ver con, con, con mecanismos de astucia del maestro claro. que está del otro lado. Sí. Entonces, fíjate una cosa, fuera más interesante que nos estamos, que estamos arribando al día 25 de mayo, con la intención de, de semipresencialidad en lugares de más, bajo, más baja tasa de positividad. Es lo primero que debe de ir de la mano. Si aquí se identifica... Eso fue lo que se hizo hace Sí, tiempo. pero que aquí ya la identificación, dijo el doctor, está por encima del 7. Es decir, si está en esos niveles más con 5.5, dice el doctor, que no... Pero hay que apertura. a ellos no le importa eso, Francis. Yo han dicho entonces, que ellos van a abrir que van a abrir. A ellos no le importa eso. pues no lo dijo la vicepresidenta. Dijo, a la clase hay que abrirla. Entonces, lo, lo, lo recalcó incluso. Hasta con, hasta, hasta, hasta con un poquito de, de, de, de incomodidad porque le fue, fue reiterativa la pregunta. Dijo, ya yo dije que... Entonces, ¿qué le importa a, a la sociedad eh, que estemos pero, en, en un 10%, pero, en un 25%? Pero le voy a dar el no tiempo para nadie. que ellos asuman que la presencialidad sea con el propósito de evaluación de lo que se ha hecho para la zona que se va a aperturar y les sería más beneficioso al sistema, porque no es posible que me digan que es para la continuidad de la clase y concluirla apenas un mes. Es que es una locura. eso Es, es una un mes, locura. es un mes que no hay todavía ni la conclusión del quinto libro, porque tú lo tienes el librito. No, que, que eso no está llegando, lo que está llegando es Déjeme revisar, miren. Búscalo. Eh, el que está lo que está llegando, está llegando digital, que esa es otra que tampoco nadie lo está denunciando en este país. Está llegando digital para que los padres lo impriman. ¿Mm? Y se para pagó la impresión. Para que los padres lo impriman y se pagó la impresión. No, Pero claro se, que se, por se por supone que sí, porque completo. Completo. Que estar dentro del El cuadernillo completo. Además, señores, que todo el que ha estudiado eh, a distancia, uh -huh. virtual Como uh -huh. usted quiera llamarlo uh -huh. Sabe que los procesos Por ejemplo a distancia No se hacen para que usted comience de una forma Y termine de otra O se hacen combinados desde el principio O se hacen de una sola línea O es virtual O es presencial o Bien. es semipresencial No diga que comenzamos así Y terminamos así como se dice en el caso vamos, vamos entonces señores a disparate. la pregunta del día Pero, si yo lo dije a ustedes ¿Está usted de acuerdo con que mañana Inicien las clases semipresenciales En todo un el país? Diciéndole. Esa es nuestra pregunta Háganos el feedback 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp, Carolina adelante Así es, Amado, el 0799 Nos escribe, buen día Este es un país increíble, ya que el presidente de la república Dice que no estamos preparados Para abrir las escuelas Y el ministerio dice que sí y el año escolar se está terminando. Me gustaría saber si el ministro mandará a su nieto a la escuela. No puedo estar en el colegio. Y quiero que me explique cómo es posible que una persona...